Se pretendía una gran fiesta, todos estaban con bombos y platillos, ya estaban listos todos, eh, con sus buenos trajes, voladores, eh, mucho carnaval. Se pretendía con las elecciones sobre una nueva constituyente en Chile. Llámelo como llamen, es una constituyente, llámelo como lo quieran llamar, es una nueva constituyente. Ahora Que el pueblo estaba pidiendo a gritos un cambio Y era el 80% que estaba pidiendo el cambio Perfecto Pero tomaron esta alternativa Y el pueblo masivamente salió a votar en Chile A decir no Y ahí aparece Maduro muy triste y muy agobiado Porque Él pretendía Que en Chile ganaran eso Porque lo, la idea de Maduro y su tal revolución bolivariana con el socialismo del siglo XXI es unir toda América Latina no olvidemos que ya hay como cuatro o cinco países con, una, con más o menos unas ideologías parecidas entonces quiere reagrupar y volvemos a lo mismo palabras más, palabras menos <coughs> ¿qué es lo que pretenden? Cuando se cambian esas leyes es crear un poder absoluto sin un congreso. Sencillamente el presidente toma una decisión y eso se tiene que hacer. No pasa por un periodo de prueba o un periodo de aprobación o que la gente se manifieste con respecto a si dejan pasar o no algún proyecto. Es más o menos tomar la sartén por el mango. Pero como decía el dicho, las garzas se paran así Dura respuesta de un pueblo que está despertando a una realidad dura Pero al fin y al cabo una realidad seguir viviendo de fantasías donde siguen siendo peones pero en un cuento de hadas ante esta derrota maduro dijo sentir dolor por el plebiscito en chile y afirmó que boric no tuvo el liderazgo creíble maduro argumentó que la propuesta fue mediatizada y limitada por la oposición aseguró que el domingo no fue un proceso popular originario es el el punto de vista de Maduro Según Maduro el liderazgo es sometimiento Que es lo que está viviendo actualmente Venezuela También dijo sentir dolor por el plebiscito en Chile Y afirmó que Boric no tuvo ese liderazgo Increíble. La dictadura de Nicolás dijo sentir ese dolor tras la derrota sufrida por el gobierno de Chile en el plebiscito constitucional del fin de semana. Como la idea es crear una mayoría absoluta de progresismo, comunismo, izquierdismo, socialismo, supuestamente diferentes caminos, pero todos conllevan a la misma meta. Por ello Maduro hizo énfasis. Qué dolor para los pueblos de América Latina y el Caribe para la memoria de los mártires desaparecidos torturados al tiempo que cuestionó la falta de liderazgo de la izquierda en Chile. Al final quedó vigente la constitución de la dictadura de Augusto Pinochet, añadió el jefe del régimen de Caracas durante una reunión con los miembros de su partido de gobierno. Faltó un liderazgo firme, claro, creíble, con apoyo popular, que se pusiera al frente del texto Constitucional Vuelvo y digo son palabras diferentes Son estilos diferentes Son leyes diferentes Pero todas conllevan a lo mismo Supuestamente el socialismo Del siglo 21 Ahora yo hago una pregunta Y esta pregunta no se la hago al gobierno de Maduro Esta pregunta se la hago al pueblo y no al pueblo de Venezuela, a todo el pueblo de América Latina. Si ustedes van y hacen un análisis y miran qué ha dejado ese ismo, comunismo, izquierdismo, progresismo, socialismo, bueno, todos esos ismos, ¿qué han dejado a lo largo de la historia? Si a mí me muestran algo que realmente saque la cara... Pero hablar de que yo soy el más berraco, que yo soy el duro, que el pueblo está sometido Yo me quedo aterrado por lo menos con Cuba de ver que no hay ni siquiera internet Y la gente todavía adora ese, a esos líderes Porque les dan una caja de comida, les dan un mercado Pero viven sometidos al pueblo Es algo de analizar y de pensar Vamos a ver qué artimañas van a hacer para lograr otra vez hacerlo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 Siendo los chismosos del paseo, pero ante todo hablando con la verdad. Ustedes son los que hacen que esto sea posible. Y cuando yo digo que ustedes, hacen que nosotros estemos dando lora aquí. Es donde yo digo que un pueblo unido jamás será vencido. Y es para que ustedes piensen allá. Tanto los venezolanos como los suramericanos en este momento. Piensen muy bien por quién van a votar. No se les olvide la palabra de Facundo Cabral. Hay que tenerle miedo a los idiotas porque donde se reúnan todos son capaces de subir un presidente la dictadura chavista señaló además que la propuesta fue mediatizada y limitada por la oposición al proyecto de la carta magna aquí maduro respirando por la herida dice lo llenaron de limitaciones y al final convocaron fue una convención constitucional Mediatizaron el poder constituyente originario Que se despertó del estallido social Que se levantó contra el expresidente Sebastián Piñera En el año 2019 Lo mediatizaron desde la primera jugada Esa es la posición de nuestra gran eminencia. Nicolás Maduro. Desde Miraflores Maduro reconoció que el aplastante triunfo del rechazo a la nueva constitución chilena representa una derrota del proyecto histórico, una derrota de la fuerza popular constituyente del estallido social que promovió los cambios Esto en el texto suena bonito Los cambios Pero yo vuelvo y hago la pregunta ¿Qué cambios se han visto? Ver un grupo que está viviendo bien Y el resto del pueblo sometido Aguantando miseria Aguantando hambre Y conformándose con una caja clap de alimentos para el mes ¿Eso es un cambio? Como ven mi toma Maduro comparó el proceso celebrado en Chile con el cuestionado proceso constituyente que se organizó en Venezuela entre el 2017 y el 2019 Se disolvió sin ningún logro concreto ni cambios en la Carta Magna Me estoy refiriendo a la Asamblea Nacional Constituyente No se les olvide que Venezuela en el 2015 pierde la Asamblea Nacional Entonces ellos colocan uno paralelo que fue la ANC que era la asamblea nacional constituyente donde lo que hacían era trancar lo que hacía la legal asamblea nacional elegida por el pueblo y ellos inventaron que iban a hacer unos, unos cambios en la carta magna que iban a cambiar todo mucho las leyes que iban a... bueno prometieron y prometieron lo único que sirvió fue de piedra en el zapato porque no hicieron absolutamente nada a pesar de que la asamblea nacional constituyente, su famosa ANC en Venezuela fue un total fracaso porque no se cumplió con lo que se prometió ni se realizó ningún cambio en nada y mucho menos en la carta magna según el dictador fue un verdadero proceso originario plenipotenciario y soberano a diferencia del chileno que no fue un proceso popular originario vuelve y dijo suena bonito pero si ustedes mismos aquí por este mismo canal se dieron cuenta para qué sirvió la asamblea nacional constituyente para nada para trancar los proyectos y los procesos y las leyes que estaba colocando la legal asamblea nacional pero de nada sirvió, cuando ya ellos vuelven y se roban la asamblea nacional porque no olvidemos que hicieron el primer intento de robársela con Luis Parra, cuando no dejaron entrar y pusieron a policía y entró Luis Parra y se posicionó como, como el nuevo presidente de la asamblea nacional y no pasó nada, entonces cuando ya logran haciendo marrullerías y haciendo trampas, logran coger otra vez la asamblea nacional entonces ahí se acaban con la asamblea nacional constituyente mira entonces de nada sirvió el pueblo chileno lo que hizo fue manifestarse en una abrumadora mayoría de rechazo con la propuesta de una nueva constitución en chile con casi el 62% de los votos resultado que mantiene de momento el texto actual redactado en 1980 por la dictadura militar de augusto pinochet entre 1973 y 1990 y reformado parcialmente en democracia ellos siguen intentando cuando me refiero a ellos son en este caso el gobierno de boric y todos esos socialistas de mal pelo desde arriba desde Venezuela hasta la Patagonia ellos siguen intentando a toda costa y valiéndose de lo que sea para echar abajo la decisión unánime del pueblo chileno la opción de aprobar el nuevo texto que declara a Chile un estado social de derecho y que ha sido definida como la más feminista y una de las vanguardistas del mundo en materia de igualdad de género y protección de la naturaleza cosechó solo el 38% de los apoyos con más del 95% de los votos escrutados. Más de 12 millones de votantes confirmaron que la, la participación alcanzó un 80%, que perdieron y volvieron y fueron, jodieron por un lado y jodieron por el otro hasta que les tocó pin cerrar la boca y callarse porque el pueblo decidió que no y que no y sacaron a los chavistas de Varinas Y yo pienso que aquí Con esa manifestación del pueblo Con más del 60% en contra Muy difícilmente creo que Le den la vuelta a esa página Por la vía legal Ahí les dejo esa perlita Hasta una próxima oportunidad